¡Hola chicos! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de mi siguiente reto y quiero contaros una historia sobre mi pasado. Entonces nos vemos en la segunda parte. Ya. He hecho lo que quería hacer con la guitarra O por lo menos ya he arrancado Y sé que tengo que apre aprender mucho más Pero ya no tengo miedo de empezar Porque ya he empezado Entonces ya tiene eh, acogido inercia la cosa Y claro que este año ya he mencionado Que voy a aprender a tocar la, el piano Y es interesante que AL al Rist, hola Al. No sé si me había escuchado, pero él está aprendiendo el piano también. Y me envió un audio con, su, con un, una, una pieza que, que tocó. Y muy bien, Al. ¿eh? Entonces, ese es, ese es mi siguiente reto: aprender a tocar el piano. Eh, pero podría haber aprendido el piano tuve la oportunidad cuando yo tenía, a ver, vamos a decir siete años, siete años, ocho años, no mucho más. En mi casa teníamos un piano, mi madre tocaba el piano, no muy bien, pero tocaba el piano. Y yo a mí me gustaba mucho Pasar tiempo como jugando con el piano, pero intentando hacer cosas. Eh, entonces un día mi madre dijo, ¿Quieres aprender el piano, Gordon? Y yo dije que sí, porque eh, me, me gustaba mucho. Pero el problema, ¿qué problema tenía? Pues yo era un niño súper tímido, pero muy tímido. Eh, hasta, hasta como tener una enfermedad de timidez. Y no me gustaba estar con la gente, no me gustaba. Y no me gustaba estar fuera de casa, eh, fuera de mi zona de confort. Pues el hombre, el profesor del piano, era el profesor de mi madre también. Y él, eh, uh, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero... Bill. Bill. Él era testigo de Jehová y en eh, la congregación, en los mítines que teníamos, él tocaba el piano cuando cantábamos los, eh, los himnos o lo que sea, las canciones de los testigos. No me caía muy bien el hombre. Parecía ser un poco borde. De hecho, no, parecía ser no, era un poco borde, ¿vale? Y mi madre dijo, ya eh, eh, he arreglado todo, ya tienes una clase con Bill el sábado. Entonces yo fui a la clase, ¿vale? Bill era un hombre corpulento, mayor, ¿sabes? Estaba jubilado. Y, y le gustaban mucho los poloments, ¿vale? que eran una, una chuchería de menta. Y él crujía los poloments, como. Entonces, entré super nervioso, super nervioso. No, no quería estar. Y él empezó a decirme: Vale, tienes que poner las manos así empezó con, dándome música, ¿vale? Y decía, mira, esto es esto, esto es esto, esto es eso. Profesor no lo era, ¿vale? Tocaba bien, pero profesor no sabía explicar bien. Encima, justo aquí con su cabeza oliendo a menta, que no está mal, está bien, ¿no? Está bien. Hay peores cosas, pero estaba clunk, clunk, haciendo un ruido. Clunk, clunk, clunk. Y me decía, vale, esto Gordon chin, chin, chin, chin, chin. Tienes que practicarlo Y luego salió Del, del salón Y, y fue al, a la cocina Y me dejó allí Diez minutos Yo solo no, había, no me había enterado de nada De lo que me había dicho Veía eh, La música como si fuera Otro idioma Y claro que sí, fue otro idioma y no sabía qué hacer. Pues empezó a, a, a subir eh, el, el, el, mi, mi nivel de estrés. Porque pensaba, no sé hacer esto, no sé qué hacer. Él me ha dicho que tengo que hacerlo. Está allí, va a entrar y va a decir, ¿lo has hecho? Y voy a decir, no, porque no sé qué hacer. Y él me va a echar la blanca, Yo qué sé. Yo montaba, montaba una peli en mi mente... Bueno, total, que fue la hora más larga de, de ese año en mi vida, y no volví. Le dije a mi madre, no me gustó, no me gustó, me, me, me, le, le tengo miedo a, al hombre, a Bill, ¿no? Entonces no, no volví. Y qué pena, qué pena, porque podría haber aprendido el piano, pero no pasa nada porque voy a aprender el piano este año, con música no sé, no sé si me interesa leer la música y eh, entonces creo que voy a aprender a tocar sin tener que leer la música creo, pero vamos a ver, a lo mejor en el futuro eh, cambio de opinión entonces este año el piano y el año que viene yo qué sé otra cosa, la trompeta, ¿no? El saxófono. A lo mejor, no sé. Pero bueno, eh, eso es todo y espero que tengáis un buen fin de semana, chicos. ¿Y qué vais a hacer este año vosotros? ¿Tenéis planes? ¿Vais a mejoraros un poco? ¿Sabes? Bueno, entonces chicos, me voy. Hasta luego, adiós.